Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy te voy a enseñar a cómo unir, agrupar u organizar capas en Photoshop, así que vamos al ordenador. Lo primero que te voy a enseñar es a cómo combinar o unir capas y las diferentes maneras que hay para esto. La primera forma de combinar es con la opción de combinar visibles, que funciona de la siguiente manera. Todas las que tienen el ojito van a ser combinadas. Para hacer esto le das clic derecho y en combinar visibles pero digamos si desmarcamos o no hacemos visibles estas, le quitamos el ojito y le damos en combinar visibles, esas cuatro no se combinarán, como puedes ver, para retroceder el paso utilizas el comando control Z, para volver a hacerlas visibles solo hay que dar clic, la segunda manera de combinar capas es, por ejemplo si has hecho un ajuste y ese ajuste has especificado que solo afecta a la capa de abajo, entonces lo que tienes que hacer es dar clic, en esta zona y dar clic derecho y dar en combinar hacia abajo lo que pasará será que solo se combinará la de arriba y la de abajo esas dos como puedes ver para retroceder el paso otra vez con control z la tercera forma de combinar capas es acoplar la imagen entonces tú haces clic en cualquiera de las capas y le das en acoplar imagen pero este combina todas las capas y en caso de que tengas alguna sin visibilidad pasará esto te dirá que eh, si quieres eliminar las capas ocultas ahora te voy a explicar la cuarta forma es muy sencilla la cuarta forma es seleccionando digamos una capa y no sé digamos a esa capa le hiciste un modo de fusión diferente al normal entonces queda como una máscara de recorte. Entonces, lo que tienes que hacer es dar clic derecho y combinar como máscara de recorte. Lo que hará será combinarse con la de arriba de esa manera. Bueno, ahora te enseñaré la quinta forma de combinar o unir capas. La quinta forma es con el comando control E. Pero antes de combinar, tienes que tener una cosa en cuenta que son los modos de fusión de las capas. Entonces, esta está normal y esta está en trama al estar en trama hace que solo la luz se vea y todo lo que sea negro desaparezca pero cuando las combinemos esta capa quedará normal como vas a ver ¿Sí entonces lo que tienes que hacer es dar en el mismo modo que tenías antes trama y bajar la opacidad de esta manera bueno en esta segunda parte te voy a enseñar a cómo agrupar las capas y las maneras en las que lo puedes hacer entonces eh, para poder agrupar una capa tienes que crear un grupo y hay dos maneras de crearlos entonces la primera manera es yéndote al panel de capas y dando en esta carpetica que da en crear grupo y creaste tu primer grupo lo siguiente que tienes que hacer es arrastrar aquellas capas que tú quieres que estén dentro del grupo Bueno, la segunda forma de crear un grupo es con el comando control G y funciona de la misma manera aquellas que quieres que formen parte del grupo las arrastras y ya y este grupo será visible con el ojito o invisible sin él y puedes decir cuáles capas que están dentro del grupo se puedan o no se puedan ver en esta última parte te voy a enseñar los errores más comunes que se cometen al unir o agrupar imágenes entonces el primero de estos es por ejemplo dar acá en clic y en acoplar imagen el primer error es acoplar la imagen porque al acoplarla también estás combinando la capa original entonces estás haciendo un flujo de trabajo destructivo y si te arrepientes de algo, no vas a poder arreglarlo en caso de que ya hayas guardado definitivamente. Para retroceder, control Z. El segundo error que se suele cometer es combinar dos capas sin tener en cuenta el modo de fusión que estas tienen. Por ejemplo, de esta manera. Si no tienes en cuenta que esta está normal y que esta está en trama, posiblemente creas que al combinarlas, eh, no hiciste nada pero si sabes que eh, en qué modo de fusión está lo único que tienes que hacer es volver a, a darle el modo de fusión que está que era en tramo el tercer error más común es no nombrar las capas para poder agruparlas o distinguirlas entre sí entonces lo primero que tienes que hacer es seleccionar la capa que deseas dar doble clic en el nombre y cambiarlo por ejemplo brillo Sombra, seleccionarlas y con control G agruparlas y puedes decir que esto es un Dodge and Burn Y vas a ver un antes y un después. Y como todo te queda organizado. ¿Dónde? Gracias por ver este video. Si te ha gustado déjamelo saber en los comentarios. Y si deseas ayudarme suscríbete y déjame eh, tus sugerencias para otros videos. Nos vemos.